Nada, pues muchísimas gracias a ti, Marta, y, y sobre todo también a la, a la escuela, ¿no?, pues por permitirnos al colegio el que podamos, de alguna forma, pues trasladarles, ¿no?, eh, qué es lo que estamos haciendo para… ...para todos los eh, alumnos, todos los recién eh, titulados, y a los cuales esperamos recibir muy pronto eh, en el colegio. Quiero aprovechar también, pues bueno, pues para, eh, para saludar eh, por supuesto también a, a Elena Campo, a Fernando Blaya que está allí, y cómo no, a mi buen amigo a David Valle... Eh, que es también una referencia ¿no? en, en el sector profesional, en el ámbito de la, de la ingeniería y sobre todo de la industria, y del cual pues, vaya a tener también la oportunidad de aprender muchísimo hoy pues, con, su, con sus palabras, sus observaciones que os trasladará hoy. Y yo por mi parte solo quería trasladar un mensaje de, de ánimo y de, y de ilusión, ¿no? yo creo que tenéis que ser conscientes de que efectivamente estáis desarrollando, o estáis trabajando por conseguir una titulación que, que no es nada sencilla, ni mucho menos, pero que, que también eh, eh, tiene esa dificultad, pero os va a dar eh, muchas alegrías y muchas satisfacciones. Se trata de una titulación que tiene una, eh, unas enormes salidas profesionales que yo creo que, que en todos vuestros aspectos va a satisfacer vuestra, vuestras expectativas, ¿no? Vais a ver cómo las empresas, como la propia sociedad va a demandar de vuestros trabajos y que estamos en un momento que, en el que precisamente es de lo que se trata de, de potenciar. Hoy en día la figura o el, o, el, o el fin principal de un ingeniero es solucionar eh, problemas eh, transformar y mejorar. Y es precisamente lo que estamos hoy en día tratando de conseguir como, como sociedad en, en su conjunto y por tanto vais a tener una gran eh, posibilidad de aplicar todos vuestros conocimientos, todos los conocimientos que estáis adquiriendo en esta magnífica escuela y en esta eh, impresionante ¿no? eh, universidad. Tenéis un título que os lo va a facilitar. Tenéis detrás de vuestro título una prestigiosa eh, universidad que, que va a avalar también, eh, eh, en este caso, vuestra propia eh, marca personal. Y ahora solo falta, eh, yo creo, que, que pongáis de vuestra parte, ¿no? que asumáis la responsabilidad que la sociedad espera de vosotros. El esfuerzo que estáis haciendo y el esfuerzo que, que están haciendo no solo vosotros, sino vuestras familias, eh, eh, por por, por conseguir no el que el que vosotros eh, accedáis a esta profesión tiene que tener su fruto y tenéis que ser conscientes de que tenéis que devolver a la sociedad con creces todo lo que lo que ella en este caso también os está eh, aportando pues con esta eh, titulación y en ese sentido desde el colegio lo que tratamos de de, de hacer o lo que tratamos de, de de ayudaros es pues con toda una serie de, de de, de recursos, de, de servicios, de herramientas competitivas, pero sobre todo que os sirva también como un espacio donde vais a poder compartir, vais a poder eh, eh, sumar, vais a poder sobre todo también aprender, de muchos, de, de profesionales que ya llevan muchísimo tiempo en esta en esta profesión y de los cuales eh, os tenéis que siempre eh, serviros, ¿no? Y tenéis que eh, eh, tratar de conseguir también su ayuda y, y os va a ser de muchísima utilidad para conseguir todos y cada uno de los retos que a los que os vais a, a enfrentar y que ya os digo que no van a ser pocos, pero nunca también os digo que no van a ser eh, insalvables. En ese sentido, en esa línea, es en la que nos movemos desde desde el colegio y os, os va a explicar eh, posteriormente Fernando y que, y que bueno que también nos, eh, os pedimos que nos ayudéis a mejorar que es también algo uno de los objetivos que nos hemos marcado como Junta de Gobierno y como colegio y por supuesto a la escuela eh, agradeceros pues tanto a Marta como a Elena como al director general el que el que el que nos hayáis dado esta oportunidad que nos tenéis a vuestra disposición para todo aquello que que necesitéis y que, y que, bueno, que en definitiva eso, esto estamos en una situación en la cual tenemos que trabajar todos juntos, al unísono, empujar eh, al máximo y, y, y con esa unión será la que seremos capaces de conseguir todos los objetivos eh, que, nos, que nos marquemos como, como sociedad y en la cual, pues, vosotros vais a tener muchísimo que ver en esta transformación que se espera de nosotros. Así que, sin nada más, y esperando la, la ocasión de que nos podamos ver personalmente eh, en breve, pues, bueno, quiero despedirme y, y desearos que sea muy fructífera esta jornada, como seguro que lo será. Muchísimas gracias a todos vosotros.